Saludos, soy Real Banquera y en esta hora les quiero mostrar eh, una redacción, la red, cómo redactar un contrato de arrendamiento eh, de forma muy sencilla y clara. Igual se lo tengo en la descripción de este tutorial. Por si eh, gustan eh, tomar ese, ya que es un contrato real. Y vamos a verlo. Es este el contrato. Como pueden ver, un contrato lo elaboré hoy contrato de arrendamiento, eh, me lo solicitaron y decidí elaborarlo y ya está en funcionamiento ya lo están, ya lo tienen, eh, lo están firmando y todo el usuario se los voy a dejar en la descripción del, del tutorial para que ustedes lo usen también si gustan eh, los puede sacar de un apuro a la hora de que vayan a arrendar o no obstante vayan a, a hacer otro tipo de arrendamiento y este les sirve de formato, simplemente cambian el encabezado y por según pues, la, la, según en la materia en la que eh, ustedes tratan no, necesario, no necesariamente tiene que ser en arrendamiento puede ser en otro en, otros, en otras áreas entonces se los dejo ahí en la, en la descripción del tutorial y también lo pueden si no si gustan lo pueden eh, eh, lo pueden editar automáticamente así como lo están viendo sin necesidad que lo descarguen pueden irlo haciendo así como está aquí toman este de referencia ejemplo y listo y así lo elaboran sin ningún inconveniente eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y hasta la próxima chao